Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en una review más Y la review del día de hoy es de mi complemento More Ore Tools La versión 4 que acaba de llegar este complemento lo acabo de actualizar y espero que les guste ya que agrega una gran variedad de ores Y en esta actualización hay, hay cositas buenas que posiblemente les gusten Así que si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas y que le des like Ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas Y la verdad pues que eso me pone muy triste Así que me alegraría bastante que te suscribieras o dejaras un like al menos Sin más introducción, dentro vídeo bueno chicos, ya nos encontramos en lo que vendrá siendo primera persona y voy a dar una pequeña explicación del complemento para las personas que son nuevas y no conocen de él. More Ore Tools pues, es un complemento creado por mí, el cual agrega más de 6 ores, los cuales se eh, pueden encontrar por el mundo de Minecraft en las cuevas y uno de ellos se encuentra en el end. Eh, estos ores nos permiten craftear armaduras y herramientas las cuales funcionan completamente normal y aparte cuentan con durabilidad. Así que pues sería nada más eso Y ahora sí demos paso a la introducción Para craftear estas armaduras pues, Y todas estas herramientas Vamos a necesitar lo que vendrá siendo una mesa custom Que es esta que está acá la cual se craftea de la siguiente manera Una vez que ustedes tengan el crafteo en la mesa de crafteo obviamente Lo único que van a hacer es pues craftearla Y ya la pueden poner en cualquier lugar Esta cuenta con una rotación la cual si yo la pongo de este lado se va a ver este pequeño rubí Y si lo pongo de este lado se va a ver el martillo Así que pues una vez que tengan esto pues vamos a pasar con lo siguiente Que vendría siendo la, la cocción de los ores Estos ores únicamente se van a poder eh, se puede conseguir en el horno de fusión este de aquí es el único en el que se puede infundir ya que si lo intentas en un horno normal no va a funcionar Ya que pues es un poco de, de dificultad para conseguirlos Como dije en el inicio del video estos horas se van a encontrar pues en todo el mundo de Minecraft Solo tendrían que bajar a una cueva ya que se generan desde la capa menos 59 hasta la capa 58 Así que pues en esas coordenadas van a poder encontrarlos Por ejemplo aquí tenemos el, lo que vendrá siendo el rubí, tenemos el Onyx. Y por acá tenemos, si no mal me equivoco, un poco de cobalto, y si seguimos buscando pues vamos a encontrar más cosas. Una vez ustedes sabiendo esto, lo único que quedaría pues sería cocinar los ores. Como ven, cada ore se cocina pues de... De manera normal y pues nos daría lo que andará siendo el lingote pues correspondiente de cada ore Una vez que ustedes cuenten ya con los ores eh, hechos lingote pues Lo único que tienen que hacer es craftear este palito de acá Ya que es un palito eh, que nos va a servir para hacer los martillos Ya que son herramientas pues se podría decir eh, que son las más eh, útiles Y pues por lo tanto requieren de un crafteo más complicado Van a utilizar este palito de acá que se craftea de la siguiente manera y van a utilizar también lo que vendría siendo un ender stick, el cual se craftea poniendo una perla y un palito en la mesa de crafte, en la ore stable, perdón. Una vez que ustedes cuenten con estos dos palitos de acá, pues lo único que tienen que hacer es recolectar el, pues la cantidad de lo que vayan a usar y van a coger todos los ores con los que vayan a hacer. Esto incluye también los ores vanilla, siendo estos madera, piedra, hierro, eh, oro, diamante, nederita y cuarzo Estos son los materiales eh, vanilla, los cuales se pueden hacer los martillos Solo bastaría con entrar a la ore stable y van a ver todos los crafteos Tenemos aquí crafteos de todas las armaduras, las cuales están apiladas de manera, pues de formal y tenemos aquí los crafteos de los martillos, como ven este se craftea con troncos y así podemos ir buscando todos los que vendrán siendo los crafteos, eh, cabe aclarar que para el martillo de netherita necesitamos un martillo de diamante y luego ahora sí podemos craftear el de netherite, una vez que ustedes tengan los martillos la funcionalidad de esto pues es la siguiente, tenemos que ponernos en la pila de bloques que vamos a minar que es 3x3 y vamos a darle no romper el bloque, ya que así pues nos daría solo lo, pues, el, el bloque. Pero si quieren hacer la acción de minar 3x3, tienen que darle clic derecho o mantener presionada la pantalla. De esta manera, pues como ven, van a darle todos los ores y pues van a tener todos aquí. Y les va a dropear, ya se podría decir... Pues lo, los minerales Una vez que ya sepan la funcionalidad de los martillos Pues lo último que quedarían serían las armaduras Las cuales se craftan de manera vanilla Y van a encontrarlas pues en el apartado de creativo Una vez que ustedes las tengan Pueden pasar a encantarlas pues de manera normal Yo por ejemplo ahorita voy a usar la armadura de bronce como ejemplo Y también pueden encantar las herramientas Excepto el martillo Ya que hay un bug que si tú eh, Cantas con irrompibilidad Pues va a perder la, la durabilidad Completamente y va a ser un arma Indestructible, lo único que tendrían que hacer es poner Pues el lápiz lazuli y elegir El, el encantamiento Obviamente esto corresponde al ítem Que estés usando, no vas a ponerle afilado A un casco, espero que me entiendan Una vez que ustedes seleccionen pues lo único que tienen que Hacer es ir encantando y pues así lo van haciendo con todos los, los ítems. Como ven, pues ya tenemos todos los ítems encantados. Y esto, eh, pues sí afectaría en lo que vendrán haciendo los ítems. Por ejemplo, el afilado eh, aumentaría el daño de, de la espada. Por ejemplo, la, la de bronce haría 5, pero con afilado haría 6. Y así, pues la eficiencia también serviría. Igual que todos los encantamientos Esta es una pequeña vista de todas las armaduras ya encantadas Y también cabe aclarar que esto ha sido solucionado Ya que en la anterior versión Las armaduras al encantarlas tomaban una textura morada Y parecía glitcheada En esta actualización pues todo ya está corregido Y pues eso sería todo también cabe aclarar que todo ya está ordenado en sus distintas pues, secciones, ya que antes las asadas estaban en el apartado de construcción en vez del apartado de equipamiento. Dicho todo esto, también cabe aclarar que necesitaríamos de los juegos experimentales para que funcione y vamos a utilizar todos los juegos experimentales excepto el Game Test, ya que ese no será necesario. Por favor, activen todos los eh, modos de juego experimental para que así no tengan ningún problema al correr el complemento. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video chicos Chau chau